Un recorrido por el planeta con la noticia de actualidad. Hola a todos. A continuación un boletín de noticias correspondiente al lunes 23 de mayo del 2022. Tras la ocupación de la sureña ciudad de Mariupol, los rusos han concentrado sus esfuerzos en tratar de controlar el Donbass, en el este del país donde se encuentran las autoproclamadas repúblicas independientes de Donetsk y Lungask. Precisamente Moscú reconoció su independencia pocos días antes de ordenar la invasión del país vecino y puso a ambas en el objetivo cuando dio inicio a la segunda fase del operativo contra Ucrania. Las tropas rusas continúan con sus intentos de romper la defensa ucraniana y avanzar hasta la frontera de la región prorrusa de Lugansk, desde la vecina y también prorrusa Donetsk, según ha informado este lunes el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania, en su página de Facebook, en el Oblast de Donetsk, las fuerzas rusas se están preparando para reanudar una ofensiva en el frente de Sloviansk, una de las ciudades más castigadas en los últimos días. Rusia ha llevado a cabo ataques aéreos en las últimas 24 horas contra infraestructuras civiles en las poblaciones de Atdikat, Noveselivka. Druha y Mikel Además, los zarpadores rusos han comenzado con las labores de desminado del extenso territorio de la acería de Azostal en la ciudad de Mariupol, según ha informado el Ministerio de Defensa de Rusia. De acuerdo a la fuente, ya han sido neutralizados más de 100 artefactos explosivos que se hallaban en la planta metalúrgica tras la retirada de las tropas ucranianas en el frente de Yevierodonetsk. En el Oblax de Lungax, los esfuerzos del ejército ruso se centran en capturar la ciudad del mismo nombre, aunque también han realizado una operación de asalto cerca de Toshchiva, Rusia ahora está desplegando material militar que anteriormente había sido dañado y ha podido ser reparado para reponer las municiones y el equipo perdido en diversas batallas. El ejército de Ucrania dice haber rechazado 11 ataques rusos en los frentes de Donetsk y Lugansk durante las últimas 24 horas y haber destruido seis tanques rusos, 10 vehículos blindados de combate y seis vehículos motorizados. Asimismo, aseguraron haber derribado una aeronave UAV Orlan-10 y un avión Sud-25 en estos frentes. Las unidades de misiles aéreos y antiaéreos de las Fuerzas Aéreas de Ucrania también han derribado cuatro misiles de cruceros rusos, siempre según el parte de guerra del ejército ucraniano. A pesar de los avances en el este, las tropas rusas han sufrido pérdidas en el centro del país. Las tropas rusas han intentado avanzar sobre el pueblo de Doshchenké, pero las fuerzas de defensa ucranianas han conseguido repeler sus ataques, causando pérdidas en las filas rusas y forzando su retirada. En esa misma zona y según el parte militar, tratan de mantener sus posiciones en Esklovesh en el frente de la región de Kharkov, cuya capital, la segunda ciudad del país, ya ha dejado de ser bombardeada. Precisamente ahora empiezan a aflorar las cifras de fallecidos en los ataques a Kharkov. El Servicio Estatal de Emergencia de Kharkov ha rescatado al menos 150 cuerpos de entre los escombros en un total de 98 emplazamientos de la región, según ha explicado Anatoly Toriannik jefe adjunto del Servicio de Emergencia de la Región citado por Interfax Ucrania. El responsable de los servicios de emergencia también ha informado que cinco personas habían muerto en el cumplimiento de su deber. Se trata de dos rescatistas que habían tratado de apagar un incendio causado por bombardeos, así como tres especialistas en remoción de minas. Otros siete expertos en eliminación de minas han resultado heridos. En los últimos días, final de este boletín informativo de noticias sobre la situación de la guerra entre Ucrania y Rusia. Desde el departamento de prensa de Eco News Agency, Bolívar Balcácer.